Ha culminado la primera temporada de Milarepa la serie. Hemos acompañado a Milarepa desde su nacimiento hasta el punto de despedirse de su amado maestro Marpa. Y en este punto eh, Milarepa eh, regresa eh, tomando un largo viaje caminando hacia su tierra natal con la gran ilusión de poder ver a su madre, principalmente, y su hermana. Eh, nos acordamos cómo todo este núcleo familiar eh, de los tres y sus sufrimientos se convirtió en el motor para que Milarepa eh, inicie acciones que tanto arrepentí y después impulsó toda su búsqueda eh, de liberación. Y en cierto sentido, todo lo que Milarepa ha hecho desde este punto hasta este momento eh, tiene como parte su anhelo de cuidar a su mamá y, y, y protegerla y, y, y, y su amor para ella. Así que en este momento eh, vamos a dejar Milarepa hacer su largo viaje en este tiempo, nosotros vamos a estar viviendo el fin del año aquí y eh, tienen pocos días para eh, seguir eh, disfrutando y aprovechando del material que tenemos en el curso en línea. El curso en línea se cierra el 21 de diciembre, tomamos una pausa en el curso también. Y el 13 de enero se reactiva el curso y también estaremos otra vez viendo qué está esperando a Milarepa cuando llega a su casa natal. Eh, tenemos muchas sorpresas y en el entretiempo eh, te deseo un, les deseo un muy eh, agradable y fructífero fin de año y les... Eh, eh, propongo que si quieren eh, pueden ahora bajar, ma eh, descargar material del curso, eh, las imágenes que pueden estar coloreando, lecturas, imágenes, para mantener la presencia de Milarepa en estos tiempos de mucho suspenso para saber qué sigue. Y nos estaremos viendo muy pronto, justamente en el momento en que Milarepa eh, encuentra lo que ha dejado desde hace tanto. Eh, habrá muchas sorpresas y les esperamos.